Actividad de aprendizaje 1. Evidencia, actividad interactiva, los modelos pedagógicos en ambientes de formación. Del curso corto virtual Estrategias Pedagógicas para el Desarrollo del Pensamiento. Evidencia, actividad interactiva, los modelos pedagógicos a nivel de formación. Bienvenido a este espacio de, de aprendizaje virtual elaborado por el CNN, en el cual podrá jugar y aprender sobre las temáticas que se destacan dentro del programa de formación. Para lograr las metas planteadas es importante tener mucha iniciativa e interés por aprender. En ese sentido, le daré un perteneciente a esta actividad de aprendizaje, así como las instrucciones que se desplegan a continuación. Éxitos. Instrucciones. María es una nueva instructora en un instituto formativo. Allí implementan una serie de modelos pedagógicos y consideran la teoría de unas inteligencias múltiples que ella aún no conoce muy bien. Por consiguiente, usted debe ayudarle a identificar estas escenas que irán apareciendo los modelos o tipos de inteligencia que cada una de estas representa de acuerdo al entorno que allí se observa. Para ello, debe arrasar la opción que considere correcta. Seguidamente responde una pregunta que se le formula de acuerdo a la instrucción dada. Tengo presente que aprueba esa evidencia utilizando exactamente cuatro de las preguntas formuladas. Entonces aquí tenemos esta escena. Visualizarla, mirarla detenidamente. Damos clic en Continuar para responder la pregunta ¿A qué modelo pedagógico o tipo de inteligencia hace esta escena? Verbal lingüística flexible, lógico-matemática, romántico o constructivista. La respuesta correcta es constructivista. Muy bien, el modelo pedagógico o tipo de inteligencia que relaciona corresponde al entorno. Indique si el siguiente enunciado es verdadero o falso. En un modelo constructivista, los docentes deben tener en cuenta una serie de cuestionamientos específicos, como son qué tipo de sujetos se quiere formar, qué tipo de escuela se requiere, para qué tipo de sociedad. ¿Verdadero o falso? Se correcta, verdadero. Muy bien, respuesta correcta. El modelo constructivista tiene en cuenta sus cuestionamientos para el desarrollo de actividades formativas. Listo, siguiente C. Clic en continuar. ¿A qué modelo pedagógico o tipo de inteligencia hace referencia esta C? ¿Flexible, lógico-matemática, romántico, verbal lingüística o constructivista? Respuesta correcta es flexible. Muy bien, el modelo pedagógico, tipo inteligencia y corresponde al entorno. Visita la palabra correcta para completar el enunciado. El modelo flexible abarca propuestas de educación que sirven para atender poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad. vulnerabilidad. Verificar, muy bien. Bien, respuesta correcta. El modelo flexible contempla propuestas que plantea la educación para las poblaciones en condiciones vulnerables. Siguiente. Tenemos la silla Vamos a visualizarla. ¿Qué modelo pedagógico? ¿Qué tipo de experiencia Relación continuar Flexible, conceptivista, verbal, lingüístico, lógico, matemático, romántico. La respuesta correcta es romántico. Muy bien, el modelo pedagógico, que relación corresponde al entorno. Y continuamos con la respuesta. del La opción correcta de acuerdo a la noción. Dos, dos de las siguientes características hacen parte de la inteligencia lógico-matemática. ¿Cuál es la? Números y textos, modelos y relaciones, relaciones y texturas, secuencias y números, lógico matemático. Entonces, números tiene que ver, pero textos no tiene nada que ver con lógico matemático. Relaciones y texturas. Texturas así. Referencia matemáticas será. ¿verdad? Modelos y relaciones y secuencias. Secuencias y números son las respuestas correctas. B y D. Respuesta correcta. Inteligencia, lógico, matemático, perciben modelos de relaciones y se utilizan secuencias y números. Continuar. Listo, tenemos una cuarta, creo que es cuarta escena. Vamos a visualizar, vamos a clic en continuar. ¿A qué modelo pedagógico o tipo de inteligencia hace relación esta escena? Lógico, matemático, romántico, verbalingüístico, flexible, constructivista. Entonces, frente es lógico-matemático. Muy bien, el modelo pedagógico que relaciona corresponde al entorno. Siguiente: relacione cada inteligencia con su respectiva definición. Interpersonal. Perdón, intrapersonal, perdón, interpersonal. Espacial, verbal e interpersonal. Entonces, intrapersonal. Se comprende a sí mismo. Espacial, el individuo utiliza un modelo mental en tres dimensiones. El verbal, el individuo utiliza un modelo mental del mundo de las letras. Y el interpersonal, perdón, hace referencia a comprender a los demás. Vamos a continuar. Bien. Muy bien. Respuesta correcta. Relacionó de manera adecuada cada tipo de inteligencia con su respectiva definición. Continuar. Tenemos nuestra última escena, la quinta y última. Vamos a dar clic en continuar y vamos a relacionar a qué modelo pedagógico o tipo de inteligencia hace relación nuestra escena: romántico, lógico, matemático, constructivo, estábulo, lingüístico o flexible. La respuesta correcta es verbal lingüística Muy bien, el modelo pedagógico o tipo de inteligencia que relaciona corresponde al entorno y vamos a responder la última pregunta Que dice El modelo romántico se preocupa por la parte interna del estudiante Que se constituye en el eje central de la educación De ahí que la clase se desarrolla en Espacios de forma continua Un ambiente flexible donde se fomente la libre expresión Pasos secuenciales o pasos metódicos. La respuesta correcta es la B, un ambiente flexible donde se fomente la libre expresión. Listo, con esto terminaríamos nuestra evidencia. Felicitaciones. Bueno, antes de eso, muy bien. Respuesta correcta era que se, se desarrolle un ambiente flexible donde el desarrollo natural de fibro de la meta y el de auxiliar que fomenta la expresión libre. Ahora sí. Felicitaciones, sus identifican correctamente los diferentes modelos formativos empleados en la adquisición de conocimientos. Listo, que nosotros podríamos ya terminar la evidencia. y la Muchas gracias por visualizar el video y pronto estaremos desarrollando la siguiente evidencia interactiva de curso.